Buenas noches, sean bienvenidos a esta La Voz del Pueblo MX Muy buenas noches, Néstor ¿Cómo sigue ese dedo abatido por un ventilador? Híjole, ya mejor Sí, definitivamente ya mejor Fue una cosa sumamente ridícula Ya está el History Time en YouTube En XHT Web Vayan a seguir la historia, en verdad que Pues es de esas cosas que escuchábamos a la abuelita Escuchábamos a la tía, escuchábamos a la vecina De metió la mano al ventilador y fuma, Le se le llevó el dedo Y no damos por creíble, hasta que lo vemos, hasta que nos pasa de una forma muy ridícula, porque, así, o sea, retomando la anécdota, pues es de esas cosas en las que siempre regaño a los chamacos, ¿no? No agarren eso, no metan la mano ahí, y voy y lo hago yo. Entonces, este, pues sí me, me volé un dedo, bueno, no me volé todo el dedo, el pedazo, la parte superior del dedo, quedó así como cuando el carnicero está este, haciendo los visteces y sí, sí me dolió un el equivalente a un machucón, una cosa ridícula, que es de esas cosas en un hombre de 40 años que durante casi 20 años le he dicho a sus hijos, no metan la mano al ventilador es ridículo, o sea, es risible el asunto pero afortunadamente no pasó mayores puedo seguir dándole clic al mouse y pues todo en orden así que muchas gracias por preguntar a toda la banda que dejó comentarios, likes en cuai ahí sí se dejó sentir el cariño de toda la banda de XHT Web. muchas gracias y a toda la gente que nos ve en todas las redes sociales y también en, en TikTok en Twitter en Instagram en todos lados donde pues sí tengo unas formas muy raras de lidiar con el dolor yo lo sé pero a final de cuentas si no lo cuento así pues iba sí a estar yo todo abatido todo caído ay mi dedito me duele toda la tarde y pues el, ahí en el centro médico me recetaron un aproxen que me da un sueño no sé si sea porque soy alérgico, no sé por qué diablos, pero me tomé de la pastilla de la tarde y adiós, ya no supe de mí, entonces iba a estar feo, así que me tomé la libertad de contar esta historia tal como la estoy recontando ahora en, en todas las redes sociales porque al final de cuentas, pues sí es una forma como de lidiar con el dolor, porque me decía la doctora para esta cortada que usted trae este nivel de machucón que usted trae aquí la gente por lo regular viene riendo o viene gritando, o viene llorando usted se siente bien, me está contando todo muy fresco, muy tranquilo, y le digo sí me duele, o sea, sí me duele pero no lo puedo no lo puedo este, expresar o sea, no, no, no, no tengo como ese boom de adrenalina para gritar y para sentir que me duele, no porque le decía yo y le explicaba, ¿no? Y tengo aquí mi metatarsiano así de no sé qué. Y la señora así se me quedaba viendo, ¿en serio? Metatarsiano, pues sí, es el nombre científico de los pedacitos de los dedos, ¿no? Y, y sí, sí, me decía la doctora, ¿se siente usted bien? ¿En serio? O sea, viene usted hasta pálido del susto, ¿no? Pero no está gritando, no está haciendo... No, adelante, le voy a hacer una, lava, una este, curación. Le va a doler y va a sentir que así adelante, adelante, adelante. Y ya se cuenta que no sentía yo nada, ni el dedo. estaba todo inflamado, todo amoratado. Pero fue una experiencia que sirva de experiencia para las nuevas y futuras generaciones y para las próximas que vayan a hablar el idioma extraterrestre que hemos visto estos días en televisión. Este, sí, sí pasa. Sí se puede meter el dedo al ventilador o en alguno de los dispositivos que tiene el ventilador para girar y hacerle así. Sí se puede meter el dedo, incluso el de un hombre adulto. Eh, Aquí está, está la prueba, un hombre adulto, 40 años, dedos, este, no sé, que el equivalente a un montón de salchichas, en un ventilador, entra y me corté, o sea, sí puede pasar, comenten esto con sus cuates, tomen las precauciones correspondientes y sí es peligroso, o sea, es peligroso y muy doloroso, así que esto sirva de experiencia, sirva la anécdota y compártanla con quien más confianza le tengan y, y con quien desconfíen también de que lo ven así medio lelo por aquí por allá que ah, da, da. esos son los que van a meter el dedo al ventilador sin querer así que sean los primeritos los que les comuniquen esta onda y pues nada más eh, contando la anécdota del ventilador estamos aquí ya el día de hoy para comenzar un nuevo programa de La Voz del Pueblo Es correcto ministro. pues qué bueno que no pasó a mayores, solamente un machucón por ahí, me pasó lo mismo, pero yo cambié el, el limpiaparabrisas parabrisas trasero del carro, le había puesto yo temporalmente un alambrito, ya sabes, para que no se cayera, porque se le había sacado un tornillo, lo compré el nuevo y el alambrito pues, lo dejé así en pico, entonces eh, yo siempre les decía a, a los niños a las personas que se acercaron en el coche, cuidado con el pico del alambre porque te puedes cortar, cuidado con el pico pues cuando lo voy cambiando, que le hago así, le quise meter mucha fuerza con la pinza y se me fue la mano y me corté. <risa> con el alambre que había dicho yo que no se cortaba. Sí, Pero sí, sí así sí, pasa. Cuando... Pues dices, no lo hagan ahí y pumba, le vas tú mismo y lo haces. Ay, ¿por qué? Pero bueno. <risa> pues ahí está amigos, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante al respecto de pues México, en específico la gente de México, los mexicanos. Eh, ¿Quiénes son estos mexicanos que les puedes decir o llamar chingones? Son todos aquellos que ganan mucho dinero o son aquellos que realmente le proporcionan trabajo al país o son aquellos que simplemente tuvieron a viviendas recibir herencias multimillonarias, administrarlas y poner sus propias empresas. No lo sé, sea, Néstor, eh, desde mi punto de vista, el mexicano chingón pues puede ser cualquiera en específico que destaque en una posición tanto empresarial o del deporte o cualquier ámbito que se te ocurra porque pues de hecho eh, el ser un chingón aquí en México es que eres como que el que más las puede, el más expert, experto, el más ducho, el que se la sabe de todas, todas, dice Largot. Eh, dice el calón mexicano, ¿no? Por eso le dicen que es un chingón. Se le dice porque pues, se la sabe de todas, todas. Hoy vamos a abordar algunos de estos eh, ejemplos aquí en específico en México. Yo estuve por ahí en la mañana revisando mis eh, candidatos. Ahorita se los voy a dar a conocer. Pero en un principio, Néstor, para ti es lo mismo que para mí o tú tienes otro tipo de estándares para considerar a una persona que es chingona. No, a final de cuentas, sí, eh, de hecho, el origen de la palabra, ¿no? Que anda por ahí ahorita que sean se le decía así al experto en armas que estaba sobre la marching on, eh, que era la metralleta, que era como el máximo general y pues era el mero chingón, ¿no? Porque era el más chingón de todos los oficiales militares que ponían a manejar una de estas metralletas. Pues se fue ya dejando, ¿no? Pues, ah, es que es el chingón, es el chingón porque es el que está en la metralleta, más chingón. Entonces se fue heredando hasta que ya nada más dijeron, ah, el chingón, el chingón, el chingón. Y poco a poco, pues, se fue como convirtiendo en una especie de sinónimo de superior, de, como bien lo dices, el que se las sabe de todas, todas, el que todas las puede, el que más este recursos económicos logra. Sin embargo... Ahí viene la parte mexa y la parte oscura y la parte turbia y la parte en la que todo se empieza como a desvirtuar. Que es lo que dicen, ah, es que es un chingón porque ya hizo un chingo de dinero, ya hizo mucho dinero haciendo estafas, ¿no? Eh, o ya hizo un chingo de dinero, y hizo mucho dinero, de cierta forma en la que no es tan lícito. Entonces, se suele hacer como que esta especie como de ensuciar el término, vamos a decirlo con gente que muchas veces... Pues es el chingón, porque es el que trae ahí la gorra de gallos y llega y con, ya sabes, ¿no? Con la de esta cangurera de lado y ya es como el chingón, pero pues no es cierto. O sea, vamos, si tomamos en cuenta el origen de la palabra, pues que era el mero rango más alto, vamos a definir que sí, si alguien chingón es alguien que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, que a final de cuentas sus acciones traen beneficios a la comunidad, a todo su entorno y que ya sea dando empleo, generando recursos para que se puedan repartir en una empresa, o generando conocimiento, aportando conocimiento, aportando su experiencia, a final de cuentas estos mexicanos, pues le dan como ese sobrenombre que tanto nos enorgullece, ¿no? Por ejemplo, ahorita está esta niña extra, eh, extraterrestre, no, no, no, es esta niña que está saliendo al espacio, que fue al espacio y todo eso con origen mexicano, pues ella es una mexicana chingona y va a haber muchos detractores Es que ni siquiera es un apellido mexicano como Pérez o Tezcatlipoca o no sé qué apellido. sería un apellido mexicano Pero güey, la morra hizo su esfuerzo, se, se, se estudió más que muchos Como para que ahorita la, la Blue Origins de Amazon, esta nave enorme que tiene forma muy rara la tomara en cuenta como tripulación de la nave y pudiera salir al espacio. O sea, aquí en La Voz del Pueblo, como hemos nosotros eh, anhelado no ver el espacio, el desierto y los glaciares al mismo tiempo, la curvatura de la tierra. O sea, todas esas cosas, esta morra de origen mexicano, que si se apellida, no sé cómo lecha se apellida, Chacerreta, no sé qué. ¿Por qué le vamos a negar el hecho de que ella diga... Incluso dedicó el mensaje de, a México en un tuit, ¿no? Y también lo puso en inglés, porque pues, la gente que también habla inglés modo que no lo entienda. A final de cuentas, ¿por qué le vamos a quitar ese mérito, ya sea mexicana de nacimiento, mexicana de abuelos, de, ori de origen mexicano... ¿Por qué lo vamos a hacer de lado? ¿Por qué vamos a decir... Vamos a minimizar el esfuerzo de esta chamaca Porque se apellida Chazarreta, ¿no? O no sé qué, o no vive en México O sea, si la chava tiene así de... ¿Sabes qué? Yo soy mexicano Le andaban haciendo fiesta a la señora esta Que canta horrible, ¿cómo se llama? Chabela Vargas, porque decía que los mexicanos nacen Donde se les hincha la gana Porque no le vamos a dejar este, a esta niña Que, güey, festejemos con ella Seamos partícipes de... de Sí, de lo que es el orgullo de esta niña Vamos, celebramos un gol de la selección ahí toda mediocre ¿Y por qué no celebrar el, el estudio, el trabajo, eh, la perseverancia que llevan este tipo de cosas Como para que esta chamaca haya subido al espacio, Al espacio, ¿no? Habrá uno que otro experto, ni siquiera llegó al espacio porque el espacio se considera no sé cuántos kil... No, o sea, ya, ya vio la curvatura, la curvatura de la tierra, ya la vio en esta... Da... Misión, pues qué bueno, adelante, felicidades, y si no es espacio, pues adelante, que en la próxima misión llegue a la estación espacial o a la luna, no sé, o sea, habrá expertos desde aquí en el espacio que nos, nos contradigan, bueno, que nos pongan bien como debe de ser, pero a final de cuentas, ahorita, es un momento para que ese tipo de chingonería, vamos a decirlo, sea la que impulsemos, no sea el de que es el chingón porque ya trae la gorra de gallos o la gorra aquí con animales aquí en la gorra y ya anda pidiendo dinero para que no asalten a la gente, la eso, plaza, ¿no? en la plaza, eso no es el chingón, ya lo hemos dicho, hay un capítulo entero en el que nos enfocamos a menospreciar y denigrar ese tipo de cosas, no, o sea, la tenemos que respetar el esfuerzo, tenemos que impulsar el esfuerzo y que la gente trabaje, hoy en día hay muchos loquillos por ahí diciendo que la universidad no sirve, que la escuela no sirve, que la escuela es una escuela de pobres, que no sé qué, Incluso el son ese de Salinas Pliego anda diciendo ¿no? que la universidad no es más que llenarte de maestría y no sé qué. Pues, ¿Por qué? Porque son empresarios mala onda, son empresarios que ven por las, sus utilidades y sus beneficios y no quieren pagar lo que es el producto del conocimiento. No sé por qué de repente se les botó la canica a este grupo y están en su locura ellos fomentando que la gente ahora no estudie la universidad, no se prepare, no se compre una maestría y ese tipo de cosas. Vamos, a final de cuentas, el conocimiento es, es como, como tener la verdad en, en la mano. ¿no? O sea, puede ser que la escuela no te sirva, que el binomio cuadrado no te sirva, pero a final de cuentas, el conocimiento es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Dos más dos siempre va a ser igual a cuatro. Por ahí va a haber un loquillo ahora que te diga que la ideología de género, que no sé qué. Pero el conocimiento que da la escuela... El conocimiento que debemos impulsar para que tengamos nuevas generaciones de mexicanos chingones, pues ahí es donde nace, de ahí es de donde surge. Entonces, ¿por qué denostar de no este esfuerzo? ¿Por qué denostar esta parte? No, no, no sé, o sea, no sé en qué momento, lo hemos hablado aquí en otros episodios. Está bien que creamos que estos corridos donde se mata gente, se secuestra y no sé qué son lo correcto, y de repente que la gente quiera estudiar que una ingeniería, que una maestría en lo que fuera poner un negocio, crecer, ganar más dinero, sea algo mal visto. Entonces, está muy peligroso el asunto, pero pues yo, es la primer mexicano, es el primer que se me ocurre así como de mexicanos chingones, que sobresalgan por su esfuerzo, por su dedicación, y todo lo que haya tenido que conllevar, ¿no? No faltará quien me diga que es hija de no sé quién, que no sé qué, que pagó no sé cuánto, aún así, es una chamaca que trajo en la mente la idea de irse al espacio, ¿No? Yo, yo quiero pensar que, que va a impulsar a muchas futuras generaciones, a las futuras generaciones y ya no va a pasar, por ejemplo, apenas hace poco estaba yo escuchando en la secundaria donde va el witch y unas chamacas ahí de que quieren ser la novia buchona, la mujer desechable, todo eso que, que pasa con esta narcocultura. O sea, en qué momento eso va a pasar a ser lo chingón y no que la chamaca estudie, no que la chamaca dedique su tiempo, o chamaca, chamaco, éter, lo que sea pero que dedique su tiempo y su esfuerzo pues, a, a, esto, a al trabajo, al conocimiento, a querer salir adelante. No estoy hablando todavía de dinero y eso, nada más estoy hablando de conocimiento, de esfuerzo, de no querer quedarse nada más en una etapa y en un momento de la de A ver si me cayó la banda. En un momento de la vida, no querer quedarse con tal de tener todo rápido. No, a final de cuentas, todos los mexicanos chingones que vamos a traer de ejemplo en este programa... Hayan tenido privilegios, hayan tenido ventajas, hayan tenido cualquier tipo de cosa que nos van a debatir, tienen un pasito o han dado un pasito más que la mayoría en la carrera de la vida. Eso es muy complicado, o sea, todo ese esfuerzo, todo lo que me digan ahorita, hablan desde su privilegio, hablan desde no sé qué. ¿Cuál sí, privilegio? Pero... O sea, no tenemos sí, pero... ningún privilegio. El privilegio ha sido chingarle o que a lo mejor un abuelo o, o, o nuestras figuras este, de autoridad de nuestra infancia era vete a trabajar y estudia y esto y lo otro y cumple y entrega y dime cómo te fue en la escuela porque no te voy a tolerar que estés aquí hasta las 9, 10 de la mañana echado y no y no trabajes y no me entregues resultados de la escuela. Eso fue lo que eso es lo que yo podría como considerar el privilegio, ¿no? porque mucha gente me dice Ay, es que es el privilegio, no, no hay ningún privilegio, o sea, se han, han corrido de la playa. Exacto, o sea, ¿de dónde? Así que ya tenemos más o menos el concepto, el concepto va a ser esta parte, y aplicarlo a una sola variante de la vida, ¿no? O sea, el mejor matemático mexicano, el mejor químico, el mejor arquitecto, pues está difícil, lo que vamos a hacer es como mencionar a varios que son como incluso ustedes van a decir, ¡ay! Mi calle lleva ese nombre, no sabía que era una persona de, que tenía cierta relevancia. Exacto, bueno... Yo al que les traigo o a la que les traigo, pues es primeramente es una mujer y, y, re, y ya finalizando la idea que mencionas, eh, parece que se ha malinterpretado mucho tiempo en las redes sociales. Estos chicos incluso que decían ¿no? que el chico Gucci, que las chicas que, que quieren la bolsa de 150 mil pesos, que Louis Vuitton, que trae la ropa de marca con la marca aquí estampada en el pecho y en todo donde se pueda ver visible. Realmente eso es muy, eh, muy, muy aspiracional para un sector de la población de los chicos que recién eh, se están como incorporando a, a esta interacción que debe suceder en, en la integración social, ¿no? Porque tú lo que quieres ver eh, cuando eres más joven o cuando eres adolescente es una integración hacia un cierto grupo, haces tus bolitas en la escuela, le hablas a unos sí, a unos no, eh, empiezas a formar cierta ideología al respecto de lo que consumes, incluso en música, en ropa, en lo que te puede llegar a dejar eh, algún tipo de de, destac, de... de destacar al frente de un grupo social, el, el más eh, eh, primigenio pues es la familia misma, después vienen tus amigos yo creo de la escuela, y luego viene ya el resto, ¿no? A tus redes sociales, porque ahí ya están integrando incluso, no necesariamente a gente que conoces, sino a gente que te gusta, a gente que admiras, o a gente que te vende las mismas marcas de las de redes sociales y te retacan por ahí, ¿no? Yo estaba viendo los recientes ídolos de las niñas por aquí en, en edad escolar y eran un... un un matrimonio pues más o menos maduro entre los 25 26 años, que le llaman este Juan, eh, ¿cómo se llama? Eh, Kimberly Loaiza y Juan Pantoja, Juan de Dios Pantoja, que ya les vienen a traer una temática pues que, que ya le fue infiel, que hicieron cierto tipo de cosas que, que no deberían estar ellos como sufriendo al respecto. Sí, lo que pasa con estos cuates es que a final de cuentas eh, son como un reality, o sea, empezaron con esa parte de querer volverse como muy famosos y empezaron a salir y a final de cuentas, pues, qué bueno, ¿no? O sea, pero vamos, no quiero ser esa gente, ¿qué aportan? ¿Qué traen? ¿Qué dicen? ¿Qué están realmente siendo Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja? O sea, ¿Por qué? Y aquí la culpa no es de ellos O sea, ellos pueden ser tan idiotas o tan como quieran ser O sea, no tienen la culpa de eso, en serio La culpa es de la masa Y la masa es la que pone atención en esos contenidos No sé qué haga Kimberly Loaiza No sé, creo que es, no, creo que es música o intérprete de esta música moderna reggaetonera De la, ritmos latinos o algo así, me suena El nombre Kimberly me hace referencia a ese tipo de cosas Eh y creo que por ahí va el asunto, o sea, ellos hacen su música, hacen esto, hacen lo otro, y, y de repente creo que se casaron, y ahorita desafortunadamente pues son como el ejemplo de una pareja duradera, pero en realidad son vatos que, o sea, desde cierto punto de vista podrían ser nuestros hijos, ¿no? 25, ¿cuántos años tienen? No sé, y ahorita salen con esto de que, ah, ya se fueron infieles y ya no sé qué, bueno, ¿en ¿qué nos importa? O sea... <risa> ¿Qué, o sea, que ¿qué están vendiendo, ¿no? Exacto, o, o sea. Un, porque acuérdate que en un principio era el éxodo que sucedió de la televisión pública, era porque precisamente vendían mucho este tipo de melodramas, de montajes, incluso de artistas que se casaban, que se divorciaban, que tenían conflicto, etc, etcétera. Y fue lo que sucedió después con el YouTube, ¿no? Que según era de disidentes que pretendían tener un consumo más inteligente. Cierto. No se, se supone que el YouTube y todos los que consumían Internet, pues se supone que iban a acabar con este monopolio de Televisa te idiotiza y no sé qué tantas tonterías decían contra la televisión tradicional y acabaron viendo lo mismo. O sea, tenemos ahora estos romances de ventaneando, no es otra cosa más que eso, o sea, chismes que entretienen a la gente. ...cuando no, no quieren estar presentes en donde están... ...o sea, este tipo de contenido... ...Kimberly Loaysa, Badabum... ...¿cómo se llama la otra chamaca esta de Badabum? De, ¡Hola amigos! ¡Son parejas! Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez, sí, no, algo Michelle, sí. Rodríguez, algo así. Rodríguez. Ellos, ese contenido es para la, las personas que por lo regular... ...están en un trabajo que no les apasiona, no les gusta... Eh, ...no quieren estar... ...y ponen ese contenido y nada más lo están ahí... ...teniendo como que de, de, de ruido de fondo... No es un contenido realmente de fondo Habrá quien desafortunadamente Lo masifique Lo comparta y ay, mira el chismecito Que no sé qué ¿Por qué? Porque sí. este tipo de contenido era el que vendía en la televisión Al... De repente el internet ser forjado, ser formado por ingenieros, por personas, por matemáticos que realmente no consumíamos esa parte las, los primeros 15, 20 años del internet, pues no había este contenido, pero conforme se fue masificando, fue llegando ahora que en Electra compra tu celular, que no sé qué que, que allá, pues fue requiriendo de este contenido porque ahora incluso, por ejemplo, pones la televisión y ya no hay entretenimiento de ese tipo. Digo, está la porquería esa de venga la alegría poniendo señoras raras que hablan le lenguaje extraterrestre, pero... parecían Bueno, yo creo que en una borrachera bien buena de los de la voz del pueblo, hablamos hasta Klingon, te los aseguro. Pero a final de cuentas, este contenido que ahorita la gente da como por hecho, porque Kimberly Loaiza y el, los estos chicos Gucci y todo esto, pues no es más que una especie, como bien lo dices, de aspiracionista a querer serlo, muchas veces se va a oír feo sin tener el acceso a los recursos para poder llegar a, a eso o sea, ¿cuánta gente no vamos a ver o cuánta gente no hemos visto en los puestos, en los tianguis queriendo comprarse que los Nike, que los Air Jordan que los no sé qué, que la, el letrerote aquí de Gucci, si supieran que cuando compras algo Gucci, por lo regular es muy discretito que diga Gucci, no es el letrerote así súper no sé qué, pero bueno es lo que hay, o sea, es lo que a final de cuentas se está vendiendo no, porque yo compré Gucci, yo voy a cuidar con el perro, pues si por mí fuera aquí con el calor de Quintana Roo andaría desnudo, pero no se puede, ¿no? Hasta Entonces. En también hay buenas Walmart, <ríe> decir, ¿no? con el cimarrón, duran años. Entonces, esto sin sí marca, marca libre. Es esa, marca libre, no, es una gruesa? gruesa, de verdad. Y, y todo esto, pues ahorita la masa, la masa desafortunadamente, pues sí, o sea, se oye feo. Pero lo que dice el Inegi, que el ochenta y tantos por ciento de la población se encuentra en una situación económica sumamente precaria, pues cuando vemos estas historias fáciles de, de éxito, supuesto éxito, pues son como muy atrayentes saber qué están haciendo. Y muchas veces, lo repito, la gente que lo ve ni siquiera le pone atención. Es ruido de fondo y nomás está ahí masificado porque pues, ¿qué, qué es lo que están haciendo estos chavos, ¿no? Y que si ya le puso el cuerno y que si ahora no... ¿Y qué es lo que están haciendo? Por TV. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de Luisito Comunica? ¿No? A Luisito Comunica, ¿cómo me lo apedrean y lo odian con toda su alma? Pues es un vato que hay más o menos... Este... Ha sobresalido. ¿Sí? Supo, supo sobresalir, supo encajar en el mundo empresarial, supo irse colocando, supo, supo irse moviendo, supo tocar los timbres adecuados y las puertas correctas. Y sin que haga tanta payasada. No sé yo ahorita cómo esté con su vida... No sé qué esté haciendo de videos. De hecho, tiene como unos seis meses que no ve sus videos. Pero a final de cuentas, los últimos videos que viera que ya estaba vendiendo que hamburguesas. Que ya estaba vendiendo que el pillofón. ¿Quién, quién? Y ves los comentarios en donde se ponen estas noticias. De Luisito Comunica presenta su telefonía. Creo que eso tiene más de un año. Pillofón, sí, ya tiene como dos. Tiene más de un año. Y yo recuerdo ver los comentarios donde se donde ponía él, donde se, las noticias, sobre todo en el financiero o en ese tipo de redes sociales, eh, Luisito comunica, el influencer pone su, su compañía de teléfono, los comentarios así de, ah, ¿quién es ese? ¿Por qué? Nada más para explotar al pueblo, que no sé qué. Pongan un poquito más de atención, o sea, si, si ponemos atención a este mundillo, a esta este, cosilla de las redes sociales. Pues yo creo que es como el más rescatable en, en su aspecto en el que busca esa onda de, de trabajar. Y a final de cuentas no es como que el chisme de que Ay, ya dejó a la novia o no sé qué. Por ahí la gente que ni siquiera es su fan, ni siquiera es su seguidor o su consumidor de su contenido, fue la que estuvo dando lata, que si dejó a la chamaca, que si anduvo con la otra, que si el, los otros del cuando fue el boom es este furia, con las es onzas es del Ajá, Entonces ese es, el, ese es el punto. No estoy diciendo que necesariamente sea como muy chingón, Luisito comunica en ese aspecto, ¿no? Estoy diciendo que a lo mejor sí lo es, pues es un poco local porque es lo que estamos tratando de decir, de que a lo mejor lo que yo considero chingón, muchos de ustedes se van a enojar, ¿no? Ay, es que ese sí, que... Sí, no sé, o sea, pues qué sí, chingón porque, que se pudo... Sí. Usar? Habrá gente que diga de sus haters que Luisito empezó humillando gente, que... entrevistando borrachos y güeyes, ah, este... sí, <ríe> güeyes muy, muy bizarros y que los humillaba, ¿no? En sus eh, primeros videos. Y que no, pueden considerarlo como chingón. Pero yo lo chingón que veo de esa acción es que evolucionó más allá de quedarse en esa acti actividad. Que pues sí, incluso puede ser como determinante de la edad que estaba, cursando, bueno, que estaba pasando Luisito. Creo sí, que ¿no? para mí fue común también hacerle bromas a la gente de la calle, borrachitos. Pero lo superas, no, Ya no, te vives no, de esa persona. De sí, después personas. de un tiempo pasa. Y, y además no, sé por qué no, enojan tanto. qué Estaban felices cuando eso pasaba, en, creo que en el canal 9, pasaba este señor de los tirantes, ¿cómo se este, llamaba? Oscar Cadena, que hacía bromas así de cámara escondida y hacían lo mismo. ¿No están ahí todos felices con el mono ese que sale en los deportes con unos ojos aquí haciéndole bromas y entrevistando a los deportistas? ¿Cuál es la diferencia a que salga este mono, el Luisito comunique y les pregunte a los otros cosas raras y que agarre a gente borracha, que agarre a gente así fuera, como de onda? No hay ninguna diferencia. A final Desde de cuánto, Sammy, ¿no? Ya lo veníamos consumiendo. Ahí está el Sammy. O sea, por ejemplo, habrá quien me diga... ¡Ay, es que eh, te estás burlando! Ya pasaba en el Canal 2 cuando nos burlábamos o, o nos daba risa. No sé, a mí nunca me dio risa. Se me hacía muy triste ese segmento. <risa> este, que ponían al, al Sammy y al otro señor que los ponía Eugenio Derbez ahí... A, a, a supuestamente Luis, dar ¿no? entrevistas, a medio dar eh, reportajes. Y, y los señores... hagan eh, eh, eh, no, no, de cuenta... Este, Néstor de la voz del pueblo con seis cervezas, o sea, está horrible. No sé por qué considerábamos eso a diferente o no sé qué. Y durante esta transición intelectual a la 4T o todo esto que está pasando, pues esos ahora son los malos y ahora otras cosas, pero resulta ser lo mismo o hasta peor. Entonces la, yo creo que el concepto de Chingón es como, como una especie de... Como cuando le cambiabas al radio en la antigüedad, Ibas como sintonizando, así, y de repente llegabas a una a un sintonizador y ya escuchabas una estación clarita, y ese era donde definías tu concepto de, de ah, qué chingón se escucha esta estación de radio. Y de ahí, por ejemplo, radio. podemos seguir sacando nombres, o sea, más para atrás. Por ejemplo, yo les puedo mencionar a Mario Pani. ¿Quién es Mario Pani? Mario Pani <risa> es uno de los arquitectos mexicanos más condecorados. ...que más reconocimiento tienen... ...pero para nosotros decimos... ...¿quién? ¿Quién? Mario Pani... ...ah, es una avenida que está ahí en Santa Fe... ...hasta el último y esa casi no tiene tráfico... ...y eh, por allá te ubicas porque está el Chedrago... ...creo que es un Samp, no sé... ...pero claro. está sobre... Y, ...yendo a Ciudad de México... ...en la cosa esa, en el Séptimo Infierno... ...que se llama Santa Fe... ...hay una avenida que se llama Mario Pani... ...y Mario Pani... ...pues tiene muchas obras arquitectónicas... ...y son multipremiadas internacionalmente... Pero si yo les digo Mario Pani, pues, que van a ¿quién es ese? No? O sea, todo el mundo va a quedarse de, de a seis. De, ¿Quién es Mario Pani? ¿Qué, qué aportó? ¿Qué, qué quién O sea, no lo no, no ubicamos porque precisamente mediática o sea, mediáticamente, eh, de forma masiva, pues su trabajo no ha, no ha sido como muy bien visto de una forma, digamos, correcta o, o popular, pues, porque es un arquitecto. Y los arquitectos, recordemos que no solo es la construcción, sino que además le ponen diseño, le ponen arte, le ponen mucho énfasis a que se vea bonito. Y pues eso en México, por alguna razón, siempre decimos, ah, ese pendejo ya se hizo su casa y no sé qué, y contrató un arquitecto, el payaso y no sé qué. Porque tenemos una mentalidad muy rara, los mexicanos, en la que todo tiene que ser humildito y poquito y chiquito y, y nomás así que medio se vea. Y, y, y cuando hablamos, para por no ejemplo, de, y que no te cueste, ¿no? Pa, para no tentar o sea, hay quien lo dice, es que no debe de verse porque si no te van a empezar a pedir o no sé qué, o, o, o a lo mejor ahorita no que está tan, en, tan terrible la situación de los secuestros y las explosiones y ese tipo de cosas, pues tiene como cierta justificación, pero... Antes era porque la gente humilde, la gente buena, aunque haga mucho dinero, pues no, no puede hacer eso porque no puede presumir, no puede... O que también está de la chingada andar de presumido, ¿no? Pero a final de cuentas el hecho de que no quieras cosas buenas para ti, o sea, que no queramos cosas buenas para nosotros mismos, como que hace que no veamos ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, cuando yo te digo Mario Pani, el arquitecto Mario Pani, pues no, no, no lo ubicas tan tan rápido, ¿no? Dices, bueno, ¿quién es Mario Pani? Bueno, el edificio ese, la gente que vive en la Ciudad de México, al norte de la ciudad hay un edificio enorme, que era el de la Barra de Abogados, que es un pico así bien raro, saliendo por este Tlatelolco hacia el norte de la ciudad, pues ese, ese edificio es de Mario Pani, y en su tiempo fue muy premiado. ¿Entonces la raza? La raza. Eh, no, antes de llegar a la raza. Ah. El, el, el monumento, es antes de la raza, sobre la avenida de Tlatelolco está el pico. Hoy en día ya está abandonado y nomás está el, es el puro pico así. Y ese es un edificio de Mario Pani. Y mucha gente pues, queda en el olvido. Así de quién. Y digo, a final de cuentas son nombres como que muy específicos, ¿no? Mario Ahora Pani. Sí, su, su, su principal actividad fue sí. que en los 60s, más o menos. Sí, sí, en esa época, en, el, en la transición. Obviamente, hoy en día, pues fue en la época neoliberal, terrible, perillista, y pues el peor se va a perder su recuerdo, ¿no? Pero a final de cuentas, este, este señor, pues sí es, forma parte de esa lista de nuevos mexicanos, de mexicanos generacionales, que yo digo, pues ya tendrían que estar en un billetito, o sea, personas eh, de nuevas generaciones que ya se contemplen. Por ejemplo, el general Francisco Sarabia. ¿quién es? Eh? También. ¿Quién es Francisco Sarabia? Yo vivía cerca de una calle que se llamaba Francisco Sarabia. <risa> El Escuadrón sí. 201. Exacto, es uno de los pilotos del Escuadrón 201. Exacto, y como exacto. todos los mexicanos que nada más iban, no, los pilotos mexicanos iban y se preparaban, incluso fueron parte de, de una incursión en la guerra en el Pacífico, y ahí estuvo este señor Francisco Sarabia. Entonces, todos estos nombres que ahorita los vemos y decimos, ay, ¿quiénes son? ¿Por qué este, de repente salen así que no sé qué? Pues son personas que han tenido un nivel de esfuerzo un poquito más alto. No han incursionado en su ramo, por ejemplo, Francisco Sarabia. Pues quién va a saber quién es Francisco Sarabia, como siempre digo. O sea, son calles que pasamos y pues quién es este, no tenemos a los clásicos, no Hidalgo, Morelos, este Allende, todos pues, Ellos ya se ganaron su lugar. Que bueno, se les admira, se les respeta y todo eso. Pero para las nuevas generaciones, o sea, nos hemos saltado más de tres generaciones. Siempre lo hemos dicho aquí en La Voz del Pueblo, en la que, por ejemplo, hablábamos en el sueño mexicano, donde hay un emprendedor actual que nos sirva de referencia, o sea, alguien que diga de tipo Mark Zuckerberg, ¿no? Que ya inventó un, algo mexicano, o sea, que ya hizo un invento, algo así, y eso es lo que está prosperando y está trayendo trabajo, está trayendo esto, está trayendo el otro progreso y todo eso, lamentablemente no lo hay. O sea, nos saltamos de la generación de este señor cerviche que es el de Bimbo, hoy en día ya es un caricamán, Carlos Slim también ya es un señor bastante grande, y de ahí... Ah, no. ah, privilegiado también. Entonces, de ahí, pues, ya es difícil encontrar hacia abajo. Si quieres, sí traje, más o menos... Yo sí traje a una profesor una nueva empresaria mexicana. O sea, les digo cuál es. Sí, sí, porque no... O sea, realmente estaba yo pensando en... En Elías Ayub, pero es como complicado. Es el pero, yerno de Slim, ¿no? Por el yerno de Slim, o sea, habría que saber... ¿Qué llevaron a elías ayub a, a tan alto a tan altas esferas como para que slim dijera va ah, no no no pongo ningún pero adelante cásate con mi hija y aquí están las llaves de mis empresas y allá te bolas o sea quiere decir que el cuate tiene algo y es algo que tendríamos que aprender más allá de la así que casarse con la yerna del Slim pues ese qué chiste bueno para empezar llega y dile buenos días a la hija de slim a ver de, de, de, para empezar no no ni siquiera sabríamos ubicar dónde anda slim como para decirle buenos días por la mañana Va, mientras lo vemos cruzar el camino. O sea, digo, yo, lo, yo trabajé en la, que es la Torre Telcel, casi cinco años y lo vi dos veces, en cinco años, así de, ay, ay andes. Y eso fue porque alguien me dijo, allá andes lima, allá andes lima. Ah, pues, sí, está bien, ¿no? ¿Quién es? Y yo pensaba que era un viejito, pero no era otro viejito. Y ya le dije, ay, señor Carlos, que no sé qué, no, pues, ¿O, ¿cuándo? O sea, no. Entonces, todo ese tipo de esfuerzos, todo ese tipo de circunstancias, pues sí tendríamos que verlo. Digo, hay cosas que son irreversibles inamovibles eh, imposibles de manipular por ejemplo los morritos que nacen aquí en la selva yucateca en la selva de la península está complicadísimo ¿Por qué? porque a miles de esfuerzos y lo que quieras van a terminar la secundaria y para la preparatoria en el mejor de los casos pues están a o sea de lejos a 10, 15 kilómetros de la preparatoria más cercana, entonces está difícil que digas tú, nada más echándole ganas, no, o sea, no, yo lo sé, nada más echándole ganas no se puede, hay que buscarle, hay que cambiar de entorno, hay que buscar los, los, los, los caminos correctos, y romantizar, aquí lo hemos dicho, o sea, está muy complicadísimo hablar de que nada más echándole ganas se va a poder llegar a, a, a un nivel más alto, pero a final de cuentas no queremos quedarnos en el discurso derrotista, en el discurso, ah, pues es que no se puede, ya no vamos a poder, porque uno, nacimos morenos, dos, somos pobres, tres, no podemos acceder a no sé qué, eh, todos sabemos, no Diego Rosarín es, es su discurso y con eso se hizo famoso, no podemos nosotros nada más quedarnos así, tenemos que saber quiénes o cómo canalizar los conocimientos, canalizar, como por ejemplo, ahorita que, que mencionas por ejemplo a la empresaria, como una niña de una sierra o una, una niña aquí en la selva o una niña en la ciudad va a poder llegar a, a este tipo de cosas, porque sí tenemos que pensar en eso, o sea y no nada más quedarnos con el de ah, son, ah pero es porque son bien tranzas ah, porque es el hijo de no sé quién, es porque heredó, es porque es el otro o sea, sí pero nosotros qué vamos a hacer al respecto, y como eso Quiero enfatizar que la, la idea de este programa pues es eh, no caer en el echaleganismo o a lo tonto, así de, ah, sí, no sé qué, sino que sabemos que hay un problema, pero también sabemos que como mexicanos pues tenemos que voltear a vernos también a ver qué otros mexicanos han hecho cosas importantes y qué otros mexicanos han aportado su conocimiento, su esfuerzo, su, su trabajo y al mismo tiempo han ayudado a que su entorno cambie. Y prueba de ello es la siguiente persona. Eh, sí, eh, bueno, exactamente, esta es una mujer contemporánea de nosotros, Néstor, ella tiene 46 años, bueno, un poquito más arriba, ella se llama Marisa Lazo, es la, la presidenta, bueno, la dueña más bien de las pastelerías Marisa en, en Guadalajara, ya se está expandiendo a León y a Querétaro, esta señora, fíjate, tiene una historia muy, muy interesante y por eso me enganchó, Además de que va a ser una nueva cara en Shark Tank, México. Ella va a estar como, como socia eh, captando emprendedores. De hecho, su, su historia es muy peculiar porque dice que ella en agradecimiento a una señora que le había hecho un favor así muy específico, ella le llevó un pie de limón y le dijo que, que se lo daba no en agradecimiento para que compartiera con, con las demás personas de un evento que estaban por ahí eh, realizando, entonces ella dijo no, no, no, no, no, no te lo voy a aceptar si no me lo cobras y, y ella le dijo no, pues como cree que es un regalo que no es mí? y se puso muy nece la otra persona y le dijo pues no te lo acepto si no me lo cobras y se lo vendió eh, corte B, pues esta misma persona le dijo, oye, ¿sabes qué? voy a tener otro evento similar, pero ahora quiero que me hagas dos pasteles dice que le cayó así como el chip el, la moneda, ¿no? En el coco y dijo, oye, pues no está tan mal, pues si se los vendo, ¿no? Le gustó, pues se los vendo. Y se los vendió, y así empezó la cadenita, ¿no? Que esta le recomendó al, al, a la tía, que le recomendó a la amiga, y así empezó a vender, haciendo sus pastelitos en su casa, en su hornito, con su batidora muy, muy este, normal, incluso decía que estaba descompuesta y que después de cuatro meses pudo comprarse una como industrial o para hacer sus pasteles. Y bueno, esta señora al día de hoy tiene más o menos 21 sucursales en Guadalajara, parte de León, y está llegando aquí a Querétaro, donde eh, pues realmente no ha necesitado ni socios, ni inversiones, ni endeudarse para aperturarlo, ese es su éxito. no Realmente es una emprendedora que empezó técnicamente desde cero, dijo que ella, la primera caja de huevo que compró, se le hacía muchísima, que era una caja de 360 huevos, esa que usan muchas personas para irse a la central, con sus 360 huevos. Ah, pues esa la usó para, para preparar sus primeros encargos, ¿no? Que empezó vendiendo 40 pasteles, y ahí le cayó el 20 y dijo, pues sí, está pegando, así les gustan mis pasteles. Dijo muy específico este número, porque fue como el parteaguas donde ella ya decidió dedicarle todo su tiempo y su energía pues, a este proyecto que están emprendiendo de, de pasteles y galletas, de esta marca que se llama Marisa. Incluso al día de hoy eh, tiene almacenes de una categoría más, eh, digamos, más económica, que es como la merma de sus eh, pastelerías Marisa, las venden en un almacén y pues realmente tiene casi cero pérdidas por lo mismo, ¿no? Porque cuando ya pasan, digamos, de lo, del día de frescura o los dos días que se tienen que tener en refrigeración en las pastelerías principales, eh, de ahí mueve ese inventario a, su, a sus, eh, ¿cómo le llaman? Distribuidoras de saldos, ¿no? Eh, Al ah, famoso pan de ayer le decían allí en... Es como el pan viejito de uno o dos días antes, que ya está como empezando a endurecerse. Lo ponen como el pan de ayer y lo venden. Y eso, no, pues eh, fíjate, esa historia no, no, no la tenía como en el radar. Y es difícil, como te digo, o sea, nada más es en, o sea, está muy focalizada, ¿no? Guadalajara, Querétaro, esa parte. Y a final de cuentas, qué bueno que hay esta parte, esta historia de éxito de, de, de una chava, de una chica que pueda en un futuro, pues los pasteles Marisa. Y que sea un rostro que las, que las niñas, yo soy muy apegado a, a que, porque siempre se dicen, ah, es que como mujer, pero es que no, también se puede en ese aspecto que, que, que haya este empuje, que haya este progreso. Y, y no, no, no, no tenía conocimiento de la historia, digo, tampoco veía como en Shark Tank, no, no, no lo tenía como en el foco, pero ya más o menos. se va a hacer como más famosa ella, porque Shark Tank sale a finales de julio, principios de agosto, entonces pues ahí va a dar el boom de la esperia. Yo como que la encontré fortuitamente ahí este, buscando en la preparación de este programa. Y dije, ah, mira, está buena la historia de esta señora, de esta mujer. Que realmente es hasta agradable verla. La. Luego la busqué en un podcast. Ahí la encontré con un tal Oso Traba, que hace un buen podcast y cuenta toda la historia de lo que le pasó. Y cómo se ha llegado a sobresalir en el mercado mexicano. Incluso está en en consejos empresariales y de ahí la como que le jalaron a Shark Tank por lo mismo. Aunque en sí ella no estudió negocios, ella estudió psicología, pero pues eh, los negocios se le, se le dieron por lo menos en las ventas en un principio y ese carisma que hablamos muchas veces en, en el tema de emprender aguantar le llevó a, a tener muy buenos resultados con, pues, con la venta de sus pasteles, no realmente también es un indicador básico con el cual ella menciona que gracias a ese, esa cualidad que aprendió de sus padres incluso, eh, ella pues, le fue más fácil integrarse al mundo de los negocios, y que incluso lo que mencionábamos también, ¿no? cuando ella promueve algún vendedor, alguna persona como supervisor o a un escalafón mayor, contó también que hay veces que la gente se siente abrumada, que empieza a dejar de dormir, que se empieza a sentir mal, que empieza a funcionar, de manera inadecuada en el nuevo puesto, y que le, sí le han dicho, pues, la verdad, esto no es para mí, regrésenme a mi anterior puesto, ¿no? Esto me abruma mucho, y allá, pues, realmente ya sé qué hacer, y se quedan en su zona de confort, ¿no? Lo que hablábamos. Realmente, para destacar, tienes que hacer cosas extraordinarias que no todos están dispuestos a hacer también, ¿no? Ese es el mensaje que me llevo de todo este, de esta historia del primer eh, mexicano chingón o mexicana chingona, que yo tengo ahí en el radar ahora sí, sí que es contemporánea porque a final de cuentas el hecho de que por ejemplo ya tenía eh, como psicóloga me imagino que previamente ya tenía como su profesión y a lo mejor iba dando terapias y cosas así y de repente dar el brinco afuera de algo que no hace que es que era como preparar un pastel y de repente que le diga no me lo pago, se lo pago no espérame, nomás más es de regalo no, no no se lo pago y si me gusta le compro otros y, y ese esos puntos cruciales, esos puntos neurales de, de todas las historias, que a final de cuentas todos vamos a, a, a llegar a, a esas historias. Y que por tener una zona de confort, que por tener un, un tope mental, un tope que diga, no, pero es que, no, no, pues si no, no. ¿Qué es lo que hace mucha gente? No, que es que soy humilde o que no sé qué. Ese tipo de cosas muchas veces dejamos ir esas oportunidades. Muchas veces tenemos la oportunidad ahí de... ¿y ¿Cuánto vas a cobrar? No, nada, nomás así porque... Pues nomás ahí luego me va a traer más chamba, ¿no? Que en el momentito pudiéramos como que pescar la idea del negocio... Buscar esa onda de... Aquí está el... Está mal dicho o está mal visto, ¿no? De aquí va a haber... Aquí, como se dice, ahora sí que tomando la historia de la, de la chica... Desde ahí, ahora sí que ahí está el pan... Pues sí, estarle sí. buscando, ¿no? Seguirle rascando esa onda y muchas veces... Nos cuesta como trabajo... Y puede ser que, por ejemplo a lo mejor este, tenemos ya un negocio estable o lo que fuera y de repente nos llegan estas oportunidades y, y son, ¿cómo se le dice? Este, pues así, express y las tenemos que tomar y, y, y aprender a pescarlas muchas veces porque si se no se nos empiezan a ir. Y, y pues con irse nos las oportunidades también se nos va el tiempo eso es como muy muy muy complejo pero qué bueno en, en verdad que esta es una historia que sí da como mucho gusto saber que está progresando de esta forma qué bueno que haya este tipo de historias al final de cuentas lo que queremos promover aquí es que mucho más allá de un echaleganismo y esas cosas pues veamos que, que que forcejemos yo veo como que muchas veces tenemos como este amarre mental raro y que forcejemos, ¿no? O sea, ¿y qué más? ¿Y basado en qué? ¿En lo que me gusta? No, pero es que en lo que me gusta a lo mejor lo consigo muy fácil, pues entonces ponte a hacer otra cosa, ponte algo que te cueste un poquito más de trabajo, enfrenta, cuestiona y, y quien quite de ahí salga un poquito más el, eh, el recurso, ¿no? Podemos, vamos, este tipo de programas no es necesariamente como una especie de motivación o discurso motivacional, pero al final de cuentas la información que, que estamos aquí nosotros, incluso para nosotros ver estas historias, pues sí, sí es de, sí se puede, o sea, vamos, no queremos quedarnos nada más siempre en la zona de confort. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la zona de confort, a la larga, con el tiempo, pues es la que nos viene trayendo como que siempre lo mismo, no progresamos, no damos el salto, nos cuesta un poquito más de trabajo económicamente porque los recursos están topados en la zona de confort. En la zona de confort es hasta aquí y hazte como quieras porque te alcanza el tiempo, te alcanza la edad, te alcanza el tiempo en el puesto de trabajo. Muchas veces las empresas ponen los límites en los puestos y fulanito de tal no puede estar más de cinco años como el puesto que tiene ahorita porque después ya se vuelve más caro. Y cuando te empiezas a volver más caro ante las empresas, por edad, por tiempo, porque después del quinto año va a ser muy difícil que te corran, porque cuando te corran de alguna forma injustificada, pues te tienen que dar tu indemnización y ese tipo de cosas. Entonces las empresas dicen, no más que duren cinco añitos en ese puesto y si no dan el brinco a una coordinación, una gerencia, van para afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas ondas, porque sí es un riesgo muy, muy fuerte quedarnos en la zona de control, de control, de confort, perdón. Y como podemos ver, pues sí hay gente que sale, o sea, esta chica que tenemos en, en este primer este, segmento lo está logrando, y, y qué bueno, o sea, en verdad que es, es este? espera un momento. Ahí está, justo aquí, sí, sí, aplauso. Justo. ¿Quién más tenemos? Pues mira, yo quería retomar el caso de un personaje... Personaje ya de antaño, este cuate ya todos lo conocemos, ahorita está muy en el radar porque tiene un programa recién que están promocionando aquí en Star, en el streaming de Star, que es eh, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, como saben, fue de los primeros mexicanos que eh, jugaron en España. De hecho, Hugo Sánchez se consolidó como goleador en el Madrid, fue de los primeros eh, personajes importantes en ser un crack llamado así por eh, toda la liga española, que al principio pues no le querían, ¿no? De hecho le estigmatizaban como indio, así se le llamaba despectivamente a las personas de, de México que se iban para allá, pues eh, prácticamente por su color de test y porque erróneamente en la conquista española ellos pensaban que habían descubierto la India y no América. Entonces eh, siempre existe ese estigma. De llamarle indio a la gente por, por esto, ¿no? Porque realmente la conquista quería eh, asegurar eh, las riquezas de la India, eh, todo lo que ya se sabe que tiene actualmente este país, pero en lugar de eso, pues eh, llegaron a, erróneamente a, a América. Bueno, eso es lo que contaban en la historia de, común de, de la primaria, ¿no? Puede ser que ahora ya vengan y digan, no, siempre fue premeditado y desde que lo descubrió Vespucio y la chingada, que ya era un, un plan de la corona española para venir hasta aquí a México, etcétera. Habrá quien diga eso, ¿no? Porque ya hay muchas vertientes y muchos sabemos que la formación escolarizada que nos dieron hoy día pues ya tiene muchas eh, actualizaciones y bemoles, pero va más allá de, de esto de la mentalidad que él tenía, Hugo Sánchez, al al ser eh, un universitario, se supone que estaba estudiando eh, la carrera de odontología dentro del, de la UNAM, en donde pues eh, yo creo que incluso por sus méritos deportivos, a este tipo de personas les permiten no entrar eh, necesariamente todas las clases y promoverlos eh, en algunas clases con un promedio aceptable y no necesariamente se vuelven expertos eh, comunes o licenciados comunes o ingenieros en las áreas que están eh, pues, eh, estudiando. No no necesariamente es un buen dentista. Se dedicó hoy en día pues, a, a estar en los medios de comunicación. Estuvo algunos años dirigiendo incluso al plantel de Pumas como director técnico. E incluso no le fue nada mal, creo que sacó dos campeonatos ¿no? como técnico de los Pumas. O, o tres, no, creo que dos nada más sacó como... Dos consecutivos y luego ya como que los tenía bien de que no perdieran tanto pero pues siempre fue Hugo Sánchez y como Hugo Sánchez pues sí, eh, está este su caso es de... Pues es una persona que para todos decimos ¡Ay, ese payaso! Siempre es Hugo Sánchez y todo tiene que terminarse tratando de él y no sé qué <risa> ¡Ah, vamos a ponernos del otro lado! Cuando aquí en La Voz del Pueblo siempre decimos porque siempre quedarnos achicados y, y, y humilditos, ¿no? Yo el otro día platicaba con una persona que, que le va el Cruz Azul y me decía, no, no, no ¿por qué le va el Cruz Azul? Yo, yo no le voy a ninguno, digo, yo le voy al que vaya como brillando más en ese momento y de irle uno, pues me gustaría como, no sé, digo, de los más que mejor le vaya, le digo, no sé, el América no sé cuál sea el mejor, le digo, no, la verdad no sé, pero a mí me, me suena mucho el América, pues el América. Pero yo, yo le decía, ¿por qué le gusta mucho el Cruz Azul si es un equipo que realmente como que pues, siempre llega a la final y siempre la pierde? Eh, ¿Por qué le, le gusta tanto como esa parte? De, y esta persona decía que no, es que el Cruz Azul pues, es un equipo humilde, es un equipo que no tiene que andar presumiendo y que no sé qué. Le digo, pues entonces no tiene como mucho sentido. O sea, porque decimos, ah, el Cruz Azul arriba, el Cruz Azul y no sé qué. Pero al mismo tiempo decimos que es un equipo humildito, que es un equipo que... ...que no tiene esas cosas... Bueno, ...y Hugo Sánchez bueno. representa exactamente lo contrario... ...o sea, véanme a mí trabajar... ...véanme a mí me, metí cincuenta... ...tantos goles en la liga española... ...y cuando yo llegaba me decían indio... ...y me decían cosas feas... ...y me trataban feo... ...pero yo seguía adelante... ...y yo no me rendí, no me agaché... ...y mientras más me decían más goles metía... ...ese tipo de ideología... ...que es lo que también le achacamos mucho a los... ...a los pibes argentinos... ...que son repayastos son re faroles, que no sé qué... ...pues es porque... No solo, vamos, no es que se la crean, es que están 100% seguros de lo que saben y lo que pueden aportar, lo que pueden este, fomentar, no sé, este, por ejemplo, Hugo Sánchez, ¿no? Pues él estaba seguro que aunque le dijeran Indio, Indio no sé qué, que el Nopal, que lo que fuera, pues él sabía que era un jugador de fútbol que en ese, en ese partido, aunque le hayan dicho Indio, él, él iba a meter tres goles y él iba a salir con la frente en alto porque pues nada de que, así como hoy en día vemos al ese Héctor Herrera, o a todos esos así de como que, sí, sí, pero que no se vea, ¿no? Pues, ¿Por qué? Hugo Sánchez, algo que hay que admirarle, pues es que dio ese extra. Y a diferencia, por ejemplo, de otro grande, Cuauhtémoc Blanco, creo que la parte en la que el mito de la Universidad de Hugo Sánchez eh, le dio la disciplina para continuar como, como en esos aspectos altos, lo hemos dicho aquí, no es porque sea muy chingón ir a la escuela, que la escuela, que no sé qué, la escuela te da disciplina, la escuela te da fuerza para aguantar las tonterías en los trabajos. Y yo creo que esa fuerza que traía Hugo Sánchez, que te da en la universidad, que te pidan una tarea estúpida, que te pidan exponer tonterías, que el binomio, que no sé qué, todas esas cosas que se van haciendo previo a, a un trabajo, lo que fuera... Yo creo que Hugo Sánchez a lo mejor ya jugaba en una segunda, tercera división, ya le pagaban y cosas así, pero primero tenía el compromiso de, de la escuela. Y de ahí fue donde lo fue como empujando. Y a lo mejor, como bien dices, sí le echaban la mano en una que otra materia. No creo que en todas, porque algunos profesores sí se ponen bien muraños, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, al fútbol americano o lo que fuera, primero te dicen, no, primero aquí la materia y luego te vas al fútbol. Ah, no, pues yo creo que a este cuate le pasaba algo parecido. Habría que buscar anécdotas, pero la verdad... Este, de ese tiempo, no sé, es más allá de los 80, ¿no? Creo que el 80 y. del Mundial 86 para atrás, va a estar complicado encontrar alguna anécdota que, que, que diga Hugo Sánchez. No, es que yo estaba en, el, en la facultad de estudios superiores, tal, estudiando odontología y el profesor no me dejaba salir. O sea, algo así es lo que hay que buscar, que a final de cuentas, cuando él se paró por primera vez en este estadio y le dijeron indio, le dijeron este, groserías, que regresate, que indio, que no sé qué que lo hizo hacer levantar la cara y decir, yo aquí vengo a demostrar que soy bien futbolista, bien chingón. Y nada de que, no sé qué. Digo, a final de cuentas, va a haber quien nos contradiga, quien este, de, contraponga el punto. Sí, pero el güey nomás andaba que, que se creía español. Eso ya es aparte. O sea, esa ya es como parte de la conducta de cada persona. Pero el esfuerzo, el trabajo que hizo, para meter esos goles, la cantidad de goles el, este, Todos los premios que tenga Pichiche. No recuerdo Los pichiches estos este, que tiene ese nombre tan chistoso Pues vamos No se ha vuelto a ver O sea, mexicanos que digas ¿Quién? Díganme tres No, que Rafa Márquez y que el Barcelona ¿Dónde está lo que este cuate hacía? ¿Dónde lo, lo que este cuate presentó? Entonces, vamos El nivel No sé cómo se lleve a cabo futbolísticamente Y esto como para que haya pasado esto, Rafael Márquez a lo mejor era defensa, pues obviamente no iba a meter tantos goles, vamos, pero cuánto tiempo estuvo Rafael Márquez respecto a Hugo Sánchez, ¿no? Si tomamos en cuenta el tiempo, pues bueno, está complicado también, digo que Rafael Márquez también tiene lo suyo, empezando en equipos como Mónaco y cosas así, también fue a picar piedra, también tuvo su nivel de esfuerzo, tuvo su, su trabajo clara. que hacer, uh -huh. o sea, no es algo que digamos es un desconocido, lo que yo quiero enfatizar es que aunque Hugo Sánchez sea el payaso, farol, este, engreído, egocéntrico, que, que, que, que es, porque sí lo es, o sea, a final de cuentas, pero tuvo su, su, su chamba y su trabajo, y ni siquiera el siguiente que podría haber sido el, la estrella máxima, que fue el Cuau, el que seguía, o sea, era el, yo creo que el relevo generacional por obligación era Cuauhtémoc Blanco, no lo pudo dar, ¿por qué? Porque en algún momento Cuauhtémoc quedó en una zona de confort. Y dijo, no, pues ya para que me muevo, aquí estoy ganando, aquí están los... Y ya después dijo, aquí está el dinero, se fue a la MLS, acá están los dólares, ¿ya para qué? Y pues ahí está Cuauhtémoc Blanco como, como gobernador de Cuautla, gobernador. ¿no? De vaca de, de, de Morelos, no sé qué es, hizo Cuauhtémoc Blanco después. A diferencia de, de Hugo Sánchez, Hugo Sánchez lo ve y sigue estando en forma, hace ejercicio de toda esa, de, de la parte digamos positiva de todo ese egocentrismo todo ese payasismo todo ese que tiene Hugo Sánchez de ah véanme que no sé qué, pues lo sigue llevando a, a, a ese tipo de cosas cosas que al cual lo vemos y vamos podrían confundirlo conmigo o sea, ya se comió tres playudas y no sé qué tanto ¿no? ese es como el, el punto extra que dio ¿por qué consideramos a Hugo Sánchez chingón más que a Cuauhtémoc Blanco? pues porque, porque Hugo Sánchez tuvo un poquito más de, de relevancia Tuvo un poquito más de esfuerzo, se sobrepuso al estado anímico que, da, que te da, que entras a un estadio y te, todo el estadio te grite indio y no sé qué, pues claro que yo creo que Cuauhtémoc Blanco también lo vivió y todos los que han ido al extranjero lo han vivido, ¿por qué no brilló tanto otro? No sé que otros hayan ido, pero chuchari, porque Hugo chuchari. Sánchez hasta nuestros días es el que sigue. Ah, Chicharito también podría ser otra historia de, de, de cambio, ¿no? O sea, de, de estos puntos. Él, él ¿dónde empezó? En el extranjero, en, en Inglaterra, ¿no? ¿En o sea, él ¿no? Él no cayó en España primero. Sí, estaba en Manchester, ¿no? ¿Primero? En Manchester, sí, es cierto. Ahí viene un reto doble, porque además, sí, sí. imagínate, caes en un equipo que ni siquiera hablas el mismo idioma. O tú, que estuvo en el Interlingua o en el Harmon Hall unos meses, pero no es lo mismo estar en el interlingua o en el harmon Hall, el verbo to be, que ya llegar al inglés británico. Entonces imagínate, llegó, llega este cuate al Manchester, al Manchester City, Manchester United, no sé, es uno de los Manchester, rojo con negro. Y de repente el chicharito empieza otra vez a, a brillar y Pero, goles y goles con la cara y goles de pecho y con la nalga. Y... Como el chamfle. Casi, casi. Ajá, como de chamfle cayéndose, volando, o sea, haciendo de todo tipo. <risa> Al grado de que apenas vi un tuit hace poco que el Manchester precisamente le mandó felicitar en, su, en el día de su cumpleaños. O sea, vamos, no tiene un pichichi, no tiene un, de, un botín de oro, un globo de oro, un balón de oro, todas esas cosas tan bonitas que, que les dan a los futbolistas. Pero que una institución de esa magnitud en el extranjero te reconozca el día de tu cumpleaños, ya es otro nivel, ¿no? O sea, el cuate que sí, es, este, que sí ha metido la pata últimamente. Pues, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hacemos? Yo creo que al chicharito le pasa como cuando te quieren correr en las empresas. Te dejan ahí no te dan asignaciones y nomás llegas a la empresa y nomás le estás picando al mouse al Excel ahí porque no sabes ni qué hacer. Y las empresas te dejan olvidado hasta que te canstes y renuncies. No te dan nuevos trabajos, no te dan nada. Y así, yo creo que así le pasó a este cuate. Ya no lo mandaban llamar a la selección por cuestiones X de la Federación Mexicana. Y, pues, ¿qué hizo el chicharito? Bueno, me pongo a ganar dólares en la MLS y me pongo a jugar PlayStation y sigo ganando. Ese es como el punto, o sea, digo, vamos, ya en su punto más alto, pues tuvo que caer abruptamente fuera de sus manos, porque no creo que haya estado en sus manos que lo convocaran a la selección para los partidos moleros ridículos, esos de la selección, pero imagínate, está en el punto más alto en el que está produciendo goles, está en las ligas importantes en Europa, está todo eso, y de repente ya no lo llaman de una forma ridícula, eh, eh, no sé... ¿Qué tantos apelativos le puedo poner a la forma en la que, pues sí, borraron la carrera de este personaje? Ya no y de quiso muchos ni, más, ¿no? Vela, de muchos otros, Neri. Carlos Vela, Carlos Vela, este, Neri Castillo, también todos Neri ellos. Castillo. ¿Por qué no le siguieron dando ese énfasis? ¿Por qué no les... Oh, va, vénganse acá y qué pasa, ¿no? Digo, habría... Estamos hablando de que a lo mejor hay cosas a nivel federativo, a nivel administrativo que no conocemos, ya sabemos que en el programa anterior decíamos que no sabíamos que va a haber un mundial en 2026, obviamente va a haber cosas que no sepamos por qué no llaman a estos futbolistas de alto nivel pero, pero por qué no los llaman o sea, sí, sí, sí, por eso precisamente no sabemos por qué no los llaman, pero debieron haber estado en esta buena época y yo creo que el el nivel ridículo que la selección tiene en estos días, más allá de que pongan al viejo ridículo ese del Tata Martino, es porque no hubo ese énfasis en buscar estos nombres, esta, estas figuras, eh, ¿cómo diríamos? Pues sí, contundentes, ¿no? Chicharito, Carlos Vela, que eran jugadores, o sea, realmente eran buenos, tenían buena técnica, producían goles en sus equipos, estaban en forma, jugaban constantemente... Ahorita ponen a los estos, al fulano ese que antes era feo y ahora es muy guapo que se operó sí, Hernández sí. Herrera. ¿Cómo no, se llama? Héctor Herrera. Héctor Herrera. Y cuando lo has visto que... Ah, ¿Está jugando en dónde? Apenas medio le dieron unos minutos allá en la liga, no sé qué. Bueno, ¿y por qué no está jugando aquí en la selección? ¿Qué, qué está haciendo? Y ahí tenemos los resultados. O sea, ese tipo de cosas es lo que muchas veces eh, queremos que este mensaje enfatice. O sea, hay que seguir... A esa persona hay que seguir esos ejemplos de está dando el plus, y no hay que irnos tan lejos, hombre, vean a su vecino que sale en las mañanas a vender el jugo 5 o 6 de la mañana y él ya está exprimiendo naranjas y está vendiendo jugos a las 11 de la mañana ya terminó se va, resurte sus naranjas, resurte para hacer los jugos, y también él puede ser un mexicano chingón, sin tanto brillo, o sea, sin tanta luminaria de que las... no, pues adelante miren, el señor va, hace sus jugos, tiene su familia, está pagando su casa, o oh, ya pagó su casa no le pide nada a nadie, hace su chamba. Esa persona también está dentro de, dentro de esta lista. Y, y ya tenemos a Chicharito. ¿Quién más podríamos meter en este costalito? Yo creo que igual de deportistas, el canelo de nuestros tiempos, pero este sí fue campeón mundial durante 13 años. <risa> el llamado Julio César Chávez. El, el Chávez, que pues todo lo conocerá, ¿no? Todavía sigue por ahí, incluso en redes sociales apareciendo esporádicamente creo que está de mentor precisamente de una chica que hace gameplays que se llama Ari Ari Gameplays, esposa de Juan Guarnizo, por ahí si le suena a algunos, a los contemporáneos a lo mejor no, pero son como que los que llevan reflector aquí de, de los gamers de México son estos dos como importantes, ahí está coachándola según para un evento que van a tener en España. Julio César pues fue campeón durante 13 años, eh, muy devoto al, al PRI, amigo de Carlos Salinas. este ¡Otro también, mexicano <ríe> chingón! <ríe> Ese sí fue chingón, pero para chingar. sí <ríe> Fue chingón para chingar, pero bueno. <ríe> Carlos Salinas, todo un loco ahí. Todavía da de qué hablar al señor y, y es de esos que, que supieron hacerle en grande y al día de hoy creo que no le han eh, comprobado, ¿no? haya robado o que haya hecho algún tipo sí, de... el viejo pri, priista de ese priismo duro que todo se tapaba y a los que sabías pues ya están enterrados, wey, colados y todos ellos imagínate, yo luego me pongo a pensar, y si no era el malo y si no son los malos los que creíamos que son los malos porque... Este por ejemplo, y el Diego, Ceballos, ¿no? el Diego Fernández de Ceballos, todos esos dices, bueno, ¿qué fue lo malo que hizo Carlos Salinas de Gortari? ah vender las empresas estatales, empresas estatales que estaban en decadencia no sé si recuerdes pero yo todavía tuve acceso a la Conasupo Y la leche de la Conasupo me hacía un daño, pero horrible O sea, era de que prácticamente veneno las Y locas. cuando ibas por ejemplo, a, la, a, las, a las tiendas de la Conasupo En una decadencia absurda, cayéndose los anaqueles No había surtido, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Esto ya no sirve para estatal a la venta Púmbale, ¿qué otras cosas recordemos que son de, de gobierno? Los cines, por ejemplo, los cines se vendían en una concesión Ahí en Ciudad Neza, no sé si te acuerdas del cine Papanoa. Papanoa, sí, claro. La, Papanoa. La es claro. y la Patitla. Exacto, todos esos eran cines. Ah, no, en bueno, La López. ¿eh? En La López, el Papanoa era el de La López. Todos esos cines tenían una subvención del gobierno. Y cuando llegabas con tu tarjeta de los tortibonos, te daban una bolsa de palomitas todas rancias, así. Y rancias, o sea, realmente feas, frías, ahí amontonadas, porque el gobierno les daba un dinero a los cines para que te dejaran entrar pero tú podías ir a la, al cine normal de lo que traían las películas, que eran películas de la época, pero podías ir al otro y te dejaban ver la risa en vacaciones. Eh, la India María contra no sé quién, que eran las películas que el gobierno había heredado, había subvencionado entre 1985 y 1990. Cuando Carlos Aníbal dice, se acabó esta industria y las vende, pues qué bueno que las vendió. Gracias a eso tenemos Cinemex, Cinépolis, Cinemark y otras cosas, pero el cine era horrible. O sea, bajo los términos estatales, el cine era una cosa horrible, y otra cosa fue como también vendida, bueno, ya sabemos, Telmex, pero si Telmex. no hubiera vendido Telmex, si no lo hubiera regalado, nos van a decir los 4T que le regaló Telmex a Slim, si Telmex no se hubiera vendido, hagan de cuenta que sería la CFE como hoy en día, cobraría lo que quisiera, o sea, una cosa ridícula, son cosas que no van en este tema, pero queremos enfatizar... <ríe> La locura que Carlos Salinas provocó de hace 20 años, ¿no? De 1990, cuando salió? 94, ¿94? A la fecha, o sea, todo lo que Carlos Salinas hizo, pues, tambaleó al país en todas sus cosas, tanto malas como por mucho que les carbemos poquito, encontraremos algo positivo. Y yo creo que sí vamos a encontrar algo positivo, incluso en sus tonterías estas del FOBAPROA. Porque si ustedes tuvieron a su papá en esa época y su papá tenía tarjetas de crédito y no hubiera existido el FOBA FOBAPROA, sus papás estarían en la cárcel hoy en día, porque el Fobaproa fue el que dijo, ¡Ay, sí, hay deudas en el banco! Bueno, ahorita las pagamos para todos. Y entonces, yo recuerdo a mi mamá tronándose los dedos de que las tarjetas de crédito y no sé qué, y se aprueba el Fobaproa y de repente le llega un estado de cuenta en cero. ¿Por qué? ¿Quién sabe? no Pero fue lo del Fobaproa. Entonces... Obviamente era deuda de un particular, deudas de particulares, de bancos de particulares y fue el famoso rescate y todo lo terrible, obviamente sí son cosas muy malas, pero a final de cuentas queremos enfatizar que tanto hay chingones, chingones, chingones, como chingones del lado oscuro. ¿no? Ahí está ese cuate, o sea, no estamos a favor de lo que hizo No lo estamos, eh, de, ay, que es muy bueno, no sé qué Y si así fue, fue en broma, es en ironía, es en... Es el Darth Vader de la política Ajá, o sea, es el malísimo, ¿no? Entonces tengan... O este mal patín, ese... tal vez. El mal patín, sí, porque pues, es el que maquila todo O sea, incluso es el que no deja avanzar ahorita nuestro sagrado, ilustrísimo presidente no O sea, no lo deja implementar la cuarta transformación eso es también como de admirarse al Carlos Salinas. Entonces, pues imagínate, se codeaba con Julio César Chávez, ¿no? Como decimos como estamos retomando el segmento, pues Julio César Chávez, pues sí, obviamente, sabía dónde, ¿no? O sea, no iba a ir con Cuauhtémoc Cárdenas ahí de señores, caballeros, no, creo que no, iba a ir con el mero, mero que le iba a apoyar. Pero bueno, a final de cuentas, la parte deportiva de Julio César Chávez es innegable. O sea, el señor es una cosa... No, hombre, lo ves como recibía golpes... Y, y lo golpeaban y le pegaban y el gancho al hígado y todos los golpes de boxeo que me digan, así como los recibía en, en, en videos antiguos cuando Julio César Chávez peleaba y todavía lo ves levantarse y darle dos tres izquierdazos al otro y tirarlo, o sea es increíble el trabajo físico que Julio César Chávez tiene o tenía en aquel entonces para poder llevar a cabo esas peleas Sí, es, es de los, de, de los contemporáneos más, más resaltables en el aspecto deportivo, en el box. Sobre todo en el box, porque pues, a México nos gusta mucho el box. El hecho de que a nuestros días sea la figura más fuerte para tener referencias de campeones de esta disciplina, pues ya le dio su mérito como un mexicano chingón. Digo, de su historia está complicado que hablemos, o sea, ya sabemos, ¿no? Fue amigo de Carlos Alínez de y eso ya lo va a volver malo para la 4T, sí, pero no. Sí, sí. A final de cuentas, el hecho de que él se parara una o dos horas antes para correr, para hacer el salto con la cuerda, entrenar, tener esa condición física tan impresionante que ustedes lo ven y hoy en día incluso los detractores del Canelo lo toman como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque eh, sin duda alguna el trabajo de Julio César Chávez, el, el nivel de deportivo, el nivel de fuerza que tiene, hasta nuestros días, pues es difícil que pongamos otros nombres. Digo, estarán por ahí este otro cuate que se apellida Arce, Márquez, Márquez, el otro que noqueó a paqueado, ese es eh, Juan Manuel Márquez, ah, pues sí es el que noqueó a paqueado. pero Paquiao vamos, que dice que también Julio César era su ídolo, imagínate, o sea, o sea, alguien, ya tenemos una referencia enorme, o sea, como para decir que Julio César Chávez es uno de los mexicanos más chingones, incluso tuvo un videojuego en Super Nintendo por ahí en aquellas épocas, <risa> Sí, de hecho había de todo, ¿no? Hasta creo que Canción le sacaron y fue de los primeros en patrocinar marcas en su short de, de la pelea, de las peleas que tuvo 89-0 antes de que lo enloquearan y perdiera <risa> contra otro igual, otro de los boxeadores que estaban invictos en ese entonces quien le ganó para ese combate pues ya, yo creo que ya estaba tocado incluso yo creo que con, con las técnicas, con los entrenamientos de hoy en día, hubiera sido mucho más sobresaliente de Chávez, no sé. Quisiera este, pensar que eh, los, los atletas actuales tienen esa, esa eh, delantera, esa ventaja sobre los atletas anteriores, que realmente no tenían ni dietas a lo mejor, o no tenían incluso nutriólogos o gente que les cuidara el... El, lo que consumían, en refrescos, o sea, era muy común ver a los deportistas anunciando coca-cola, pepsi-cola y no sé si Pepsi los tomara. cigarros todavía recuerdo de ir el, en todo deporte cómo estaba el letrerote ahí de Malboro era una cosa impresionante, digo no porque a, la, digo, a lo mejor en aquella época ya se sabía que si fumaban tenían ciertas consecuencias y lo evitaban, pero a final de cuentas en qué momento, pues, de, ahora, hoy en día es inimaginable el deporte que tenga ahí este, en los shorts o en las, en las camisetas, así Malboro. Y recuerda, recordemos que en aquella época, todo, en todos lados, en, en, en la Fórmula 1, en cualquier deporte, siempre el letrerote de Malboro. Entonces es impresionante todo este tipo de cosas. Así como bien dices, puede ser que los atletas de hoy en día tengan un poquito más de, vamos a decirle, maquila. En cuanto a dietas, en cuanto a preparación mental, porque también eso, yo creo que eso va a influir bastante también en los en los próximos, en las próximas generaciones. Esta preparación mental que les diga sí vamos, tú puedes, y no sé qué, lo que dicen chicharito, no pensemos cosas chingonas. No estoy diciendo que eso esté bien, no estoy diciendo que el loco ese que lo está que, que, que esté mal, no estoy diciendo, estoy diciendo que debe de haber una preparación lo suficientemente fuerte y sólida para que puedas continuar con esa disciplina. ¿Por qué? Porque si no, pues, ¿qué va a pasar? Te vas a chicopalar, vas a decir, ah, no, pues, es que si sí me están diciendo feo, ya no quiero, no me gusta, no más hago para lo que es. ¿Qué es lo que le achacan muchos comentaristas a los deportistas, a los futbolistas hoy en día? No, un, Yo veía un, un comentarista que decía que, ¿por qué la, el pensamiento de los futbolistas mexicanos es pobre? Porque prefieren irse a ganar dólares a la Major League, a la Major League Soccer, a la MLS de Estados Unidos, que quedarse a jugar fútbol en Europa con equipos europeos e incrementar su nivel. Entonces yo creo que eso es parte como de la preparación mental que deben de tener y que a final de cuentas les falta a, a nuestros exponentes de fútbol y a nuestros deportistas. Porque mientras los argentinos, los uruguayos, todos ellos pues, están preparándose para estas competencias que vienen del Mundial y todo eso, pues los de nosotros prefieren venirse a jugar partidos moleros por unos millones de dólares. Digo, estamos hablando de millones de dólares. Ya sin, yo creo que si a aquellos también les dices, te vamos a pagar tantos millones de dólares porque nomás vayas ahí al partido molero, difícilmente dirían, ay, sí, lo voy a hacer, lo voy a, lo dejo porque mejor prefiero jugar más tiempo contra el Barcelona o que, que no sé qué. No, yo creo que... ¿Cuánto les pones? ¿5 o 6? Ya con uno, ya con un 15 millón de dólares, ni modo que no digan que no. O sea, ese tipo de cosas es lo que tendríamos que quitarles de la mente a los futbolistas, a los boxeadores, y todo eso de el dinero va y viene, ahorita prepárate físicamente, compite bien, gana, diviértete en tu competencia, y ya cuando después termines la competencia, tu nivel físico vaya mermando en ese momento, más que partidos moleros, más ridículo como lo están haciendo los seleccionados hoy en día en el cambio generacional, ponte un buen restaurantito, ponte un buen este, gimnasio para que de ahí cobres y saques más dinero, incluso que los tantos millones que te van a ofrecer por un partido molero, yo creo que por ahí va el asunto de la mentalidad y de cambiar la mentalidad, lo que quiso decir Chicharito, cuando pensemos cosas chingonas, creo que por ahí va el asunto que imaginemos algo distinto, que veamos algo de no quedarnos en la zona de confort y querer seguir avanzando. Y yo creo que ese, esa preparación física, esa preparación mental, perdón, que se le podría proporcionar a, a estos nuevos este, exponentes del deporte podría traernos o podría traer muchos más exponentes que tengan mejores logros. Ya olvídate que la Copa América y estas cochinadas, olvídate de eso. Nada más con que no vayan y hagan el ridículo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en los boxeadores yo creo que está más arraigada desde el punto de vista de que les están pegando y no quieres que te ganen, no quieres que te ganen en una chinga. Entonces, por eso Julio César Chávez pues decía, no, no quiero que me peguen y yo pego más. Si me pegan una, yo pego dos. Cosa que esa es como otra forma de pensar porque es como más aguerrido dentro del box. no Digo, más aguerrido, se están agarrando prácticamente a golpes. Y en el fútbol sabemos que tantito le jalas la ojeta uno y ya casi se muere. Entonces, todo ese tipo de cositas, pues sería importante que lo consideráramos también para las futuras generaciones que les pudiéramos decir, adelante, levántate temprano, barre tu cuarto, ¿quieres cambiar al mundo? Primero, antes de que cambies al mundo, tiende tu cama. Antes de que cambies al mundo, primero limpia tu lugarcito aquí donde estás y ahora sí, vámonos y a cambiar el mundo. Todo ese tipo de cosas para las próximas generaciones, pues ir formando mexicanos chingones para que no nada más nos quedemos en estos nombres, no sé, a mí me gustaría mencionar más ¿Qué más nombres tenemos para aquí en la lista de hoy? Eh, pues estaba pensando yo retomar al, al cuate este a Carlos Slim. No sé si nos dé el tiempo. Igual y con este lo cerramos al tío Slim, Carlos Slim, y haremos una segunda parte de esta sección de Mexicanos Chingones. Si les gusta a ustedes, pónganos ahí en sus comentarios si están de acuerdo, si no, si les parece más chingón Cuauhtémoc que Hugo o si el Chicharito o si el que quieran. Pónganlo ahí en sus comentarios o, o pongan ahí a sus propuestas de mexicanos chingones. También para nosotros hacer el estudio y si no conocemos eh, todo sobre el, el mexicano que propongan, pues nosotros estaremos haciendo la investigación pertinente. O si ustedes se quieren rifar y venir aquí y decir, este se me hace chingón, para mí es esto, esto y esto, son bienvenidos, ya saben. Y pues vamos con el tío Slim. Eh, según yo recuerdo la historia que me contaban mis maestros de, de urbanismo cuando estaba allí en la UAM, era que era, eh, empezó este cuate como una, unas concesiones, precisamente del PRI. Se ha sabido mover el señor en, en los temas políticos para ser beneficiado. Le, ahí en el Valle de México hay muchos cerros que ustedes podrán ver. Antes estaban llenos de tepetate. Bueno, le llaman ahora el tepetate, que son las piedritas rojas esas que usan para la construcción, o la grava, que también se usa para los colados. Fue su primer negocio y concesión. Era, sí, en, en teoría era un ferretero, o más bien un distribuidor de, de este tipo de cosas, ¿no? De cantera, de piedra volcánica, de, de tepetate, de todo lo que ustedes eh, gusten y manden. Y por obviedad, pues salpicó el dinero por ahí a los políticos, que en algún momento pues también le concesionaron y tuvo la flagrante oportunidad de hacerse de teléfonos de México, no y pues ahí viene toda la historia que muchos ya conocerán, eh, una de las compañías más grandes de Latinoamérica en cuanto a telefonía conocen, en, en Sudamérica está como marca Claro también, eh, están otras eh, importantes empresas de él como Sunburns, en Bursa, bueno, ahí metió las manos, ¿no? En, en todo el tipo de negocios que ustedes se pueden imaginar. Nos dio la oportunidad de tener computadoras en casa en un momento cuando hizo eh, los pagos de, en el recibo de tu computadora. Carísimas y lentísimas, y lentísimas eh, en las tiendas Telmex. Te la subía al triple de precio y te la cobraba por el recibo telmex que fue. Exacto. Pues sí, fue como innovador, porque desde cierto punto de vista, en esa época, yo recuerdo 97, 99. Pues, si tantito le sabías al ensamble de computadoras, pues sí, si ya te hacías de recurso. Yo recuerdo en un video de XHT Web, narro mi historia un poco más o menos cómo iba yo con esa parte. Y cuando empezó la tienda Telmex a vender estas computadoras de mala calidad, lentas, este, pues prácticamente pura pipitilla de Compaq, de Acer y de HP, de él. de él también. O sea, y era pura, puro bagazo. O sea, realmente eran computadoras malas. O sea, yo creo que para la primaria no más. Y que te la pudiera vender, digo, esa lucidez que tuvo esa persona llegada y decirle, pues véndeselas aquí por, tu, por el Telmex y se los cobras en el recibo. Yo creo que fue lo que dio el boom y que él haya dicho, ah, parece sí, buena idea. hablado de Díaz Ayub el que le dio esa idea. Ah, mira, fíjate, sí, sí, habíamos <risas> hablado Díaz y si le, presta, si le dio esa idea, pues, qué buena onda, o sea, este cuate tiene como la visión. Y de ahí fue donde toda la parte de ensamble Como que las personas que hacíamos ensamble Pues ya no teníamos tanta chamba Porque la gente, pues sí O sea, la comodidad que te daba Comprar una computadora en tu tienda Telmex Con, con el teléfono y pagarla con el recibo A quién sabe cuántos años abunos. Al triple de precio, sí. en abonos Pues sí, para el 80% de los mexicanos Pues era una muy buena oportunidad O sea, a pesar de que en el momentito la ves Y dices, bueno, está carísima Pero órale, pues sí, porque Urge, ¿no? Para la escuela, para que el chamaco salga de la escuela, pues sí, o sea, esa visión que tuvieron en ese momento, y además diversificarse, o sea, después de lo de Telmex, eh, diversificarse con su primer negocio, que era la parte, como dices, de los materiales y toda la construcción, saber en dónde, a quién, a quién darle dinero, <ríe> a quién darle dinero para ganarse una concesión, pues yo creo que no es cosa sencilla, o sea, no creo que con cualquiera se pueda que, oiga, licenciado municipal de ahí qué? de <risa> vamos a, a caer en una, vamos a hacer una concesión y usted me da a mí la concesión y yo hago el, la construcción y ya usted se lleva un 10% no creo que sea como tan fácil llegar a esas esferas entonces no estoy diciendo que eso lo haga chingón, lo que estoy diciendo que lo hizo chingón fue el, el ¿cómo se diría? el olfato, el, la Perfecto precisión de atinarle ...a todos esos negocios, a todas esas a todas esas, este, entradas de dinero... ...para que de repente fuera hasta el jefe de Donald Trump en algún momento... ...en todos sus negocios, o sea, imagínense cuál fue la magnitud que Carlos Slim alcanzó... ...gracias, número uno, a su visión del de, señor, pues, que tiene muy buen olfato... ...muy buena visión para los negocios, y número dos pues a rodearse de las personas correctas como para llegar a esta parte. O sea, y es impresionante lo que Carlos Slim logró y a final de cuentas es como el referente empresarial mexicano, porque siempre dices, empresarios mexicanos, Carlos Slim, ah, bueno, ya lo hablábamos al principio del programa, no recuerdo yo otro o no tengo así en la mente uno que me llegue rápido, pues no lo hay. Les podría yo decir uno aparte que yo también así como ya para cerrar el segmento cuando empezaba el internet en México antes del del dialogue y todo eso había unos, un par de estudiantes uno, que se, uno se llamaba Antonio Quirarte él fundó una empresa que se llamaba Interplanet esta empresa Interplanet previo a Telmex y a Megacable en la colonia ay, ¿cómo se llama? la colonia del Valle, ellos vendían internet no tenían ni idea del alcance de lo que habían creado porque cuando yo lo conocí a este cuate, pues él todavía tenía Interplanet en sus primeros en la empresa, en sus primeras este, incursiones. Y yo tenía una tarjeta que decía Internet en tu casa y le rascabas y te daba una clave y marcabas. Pero yo en aquel entonces vivía en Chalco, Estado de México. Y él decía que su Internet no funcionaba para más allá del Distrito Federal de la Colonia del Valle. Y sorpresa, yo marqué ese Internet y yo tenía Internet con su, con su, con su servicio de Internet por lobo o sea, sonaba el tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, y sonaba y le marcaba, y me contestaba su servidor y me proveía internet, pero bueno, es una, es un nicho, es un chicharito de empresas de, de, de tecnología, la empresa se llamó Interplane durante más de 10 años, después se convirtió en suempresa.com, eso sí lo han escuchado a lo mejor por ahí, suempresa.com, y ya en las últimas lo compró networks pero este mexicano, por ejemplo, Antonio Quirarte, ¿y ese quién es? Bueno, también es de esos mexicanos que queremos que también sobresalgan, que necesitarían un poquito más de foco en este mundo del Internet, del, de esos primeros pasos que daba el Internet en México. Pero al final de cuentas, pues obviamente fue opacado por la ola que generó Slim. Después llegó Megacable y le dijo, te compro tu cartera de clientes. Él dijo, adelante, llévatelos a todos los que les proveo Internet, llévatelos. Y luego me llegó este... <ríe> Entonces más este, Mega eh, cable de Cablevisión, ¿no? ajá, era de Cablevisión y llegó Telmex y dijo, a ver, Mega Cable, este, pues te compro tus clientes y Mega Cable dijo, bueno, pues sí, porque de todos modos tengo que hacer muchos trámites de gobierno y esto no es para mí. Adelante, aquí están todos mis clientes. Entonces todo ese, todo ese paso que dio, que dio Carlos Slim, claro, tuvo que absorber varias empresas, es lo que trato de decir. Fue la visión que le fueron dando sus allegados y fue todo lo que Carlos Slim dijo, Este, aquí hay negocio, adelante, aquí hay negocio, adelante, porque habrá quien nos contradiga y nos dice, es que los empresarios no arriesgan nada. Ah, yo creo que un peine de oro, un reloj de oro que se pudiera haber comprado el señor con un par de inversiones y que las inversiones fallaran, yo creo que sí le duelen, ¿no? O sea, sí siente feo que no se pudo comprar un peine de oro, un sí. automóvil de oro. ...está mal que lo veamos así... ...pero tenemos que hacer sinergia... ...con estos mexicanos chingones... ...a través de su ejemplo... ...a través de motivarnos... así de ...pongan que no lleguemos a esos niveles... ...pero no está bien que nos queramos quedar... ...nomás humilditos... ...nomás un par de zapatitos... Eh, no, ...nomás traigo 200 pesos en la cartera... ...no sé manejar una cuenta de... ...no, no, no, no... ...o sea, no importa que seamos morenos... ...rojos, apiñonados, cafés, azules... Eh, fresas, lo que sea, busquemos ese, esa motivación, ese camino basado en que sí hay ejemplos de mexicanos chingones que, que a final de cuentas tuvieron que dar un extra, vamos, si nacieron que en el privilegio que la... Sí, sí, sí, todo eso puede ser muy válido. Pero a final de cuentas, cuando ya están en un punto, cuando ya están en, en una cancha, como lo vimos con Hugo Sánchez, cuando ya están en un ring como Julio César Chávez, cuando ya están negociando algo, como fue el caso de Carlos Slim y todo eso, y dieron un extra y dieron ese paso siguiente, pues que nos sirva de motivación, que nos sirva de, de orgullo de decir, pues yo también soy mexicano, yo también, ¿por qué me voy a quedar a medias? ¿Por qué me voy a quedar en una zona de confort? No quiero caer en el chaleganismo falso, en el chaleganismo así de échale ganas, ¿no? porque sé que es muy complicado. O sea, es, es muy guay. difícil. O Saquen o sea, <ríe> el pero a final de cuentas, si no lo hacemos, es peor no hacerlo. Es peor quedarnos que a final de cuentas buscarle, ¿no? Y, y siempre, como los, nos han enseñado estos cuates también, acercarnos a la gente correcta para que los ejemplos sean los adecuados y no sea el ejemplo, el baboso ese que llega con la gorra de gallos a pedirle dinero al otro señor que está trabajando de forma honrada. Exacto, y también hay una frase que me gustó de Marisa, es que si ustedes no saben hacer algo, pues pregunten, porque de, de, de eso puede depender mucho el éxito incluso de su, de su negocio. Ella comentaba así rápido que... este que cuando tiene alguna duda, por ejemplo, si quiere comprar un terreno para abrir una nueva sucursal o rentar en algún lado, pues se rodea de expertos y les dice, oye, ¿cómo ves? Aquí, acompáñame, este, dime, oriéntame. Y dice que eso le ha traído mucho más beneficios escuchar y aprender de las personas que saben, que realmente están ávidas también de compartir ese conocimiento, porque el que sabe regularmente te ayuda, ¿no? Como en nuestro caso, lo, lo poco que podemos llegar a saber y compartirles siempre lo hacemos con mucho gusto y sin ningún interés de por medio más que usted nos apoye pues con compartir nuestros videos y este tipo de información que para nosotros pues es información de calidad desde nuestro punto de vista a lo mejor para muchos no lo será y les caeremos hasta gordos <ríe> pero hacemos nuestro mejor esfuerzo al respecto de pues poder proporcionar una información de utilidad para todas las personas que bien usan eh, ver nuestros videos, dedicanle ahí un tiempo y usarlos incluso a lo mejor para, como dice Néstor, eh, tener una plática ahí casual, más interesante en la comida, para que no estén hablando de los terrenos y que no estén ahí peleando con la gente de la familia, que es nuestro cimiento más fuerte, ¿no? La familia y el apoyo que ellos nos dan. Entonces, pues ahí queda el tema, Néstor, muchas gracias. Inscríbenos ahí en las, en las redes sociales, amigos, en los comentarios de YouTube, en el Instagram, en el Telegram de XHT Web, en el Telegram aquí de la Voz del Pueblo MX. Mándenos sus comentarios, propongan demás personas que les gustaría ver en esta sección, mexicanos chingones aquí en la Voz del Pueblo MX. Les agradecemos todas las suscripciones de su canal, a este canal XHT Web, a la Voz del Pueblo MX. Los esperamos también ahí en las redes sociales, TikTok. Estamos empezando a subir videos cortos de estos eh, programas de 10 minutos más o menos en el TikTok. Y Néstor también lo está resumiendo en sus páginas para que ustedes se enteren de todos estos temas que estamos eh, contemplando aquí en el podcast. Si quiere ver el programa completo, pues acá para YouTube. Aquí estamos exhibiendo eh, todo el tiempo los videos. Los estamos recomendando y si a usted le gusta... Pues mándeselo a su amigo, a su novia, a su esposa, a su pareja que lo escuche o lo vea aquí en YouTube. Está resubiéndose en esta semana algunos episodios en el podcast de audio en Spotify, Amazon Music, Google podcast y Anchor. Por ahí estamos presentes también en redes Facebook y también Instagram. ¿Algo más, Néstor? No, ya para terminar quiero mandar un saludo, una felicitación porque fue su cumpleaños el fin de mes de mayo y debido a la turbopataliza que nos acomodó mayo, pues fue difícil tomar el, el momento del video para poder mandarle una felicitación y un feliz cumpleaños a nuestra querida Sandra Irazú, que también nos escucha desde la Ciudad de México. Un besote, un abrazo, un fuerte aplauso, feliz cumpleaños, Sandrita, que te la, te la hayas pasado muy bien y que sigas pasando estos aniversarios porque pues las damas lindas después de cierta edad ya no cumplen años, únicamente festejan sus aniversarios. ¿Quién eh, más, también saludos para Juanita Sánchez, hasta Valle de Chalco, y a todos los jubilados de la unidad Unisims de Tlalpizagua, Estado de México. Si ustedes también quieren aparecer en la sección de saludos, que les mandemos saludos, felicitaciones, cumpleaños, este, no sé, onomásticos, eh, no tenemos mucha experiencia con los obituarios, pero pues podemos intentarlo, a final de cuentas, no olviden dejar su comentario, como ya lo dijo bien Francesco. Y nos vemos la próxima semana en un video de aquí de La Voz del Pueblo. No olviden suscribirse porque se viene La Voz de la Galaxia. Muy interesante con estas señoras que hablaron extraterrestre del algún modo. Y no sé qué va a pasar, pero vamos a tratar de tomar el tema con la seriedad que se caracteriza La Voz de la Galaxia. Y yo creo que hacemos un merch con el, La Voz del Espectáculo porque a final de cuentas fue algo sumamente ridículo. Pero lo tenemos que hablar. Tenemos que hablar de eso porque a final de cuentas... Este es algo que pues, también nos atañe en La Voz de la Galaxia. Tenemos un programa ahí de La Voz de la Galaxia donde hablamos de vida extraterrestre y queremos que no caiga en el, circo, en el circo que se presentó esta semana. Una cosa ridícula, así que no se vayan a perder la suscripción de esta semana. No se dejen de suscribir, suscríbanse, compartan. Importantísimo, sigue la dinámica hasta el 14 de julio para que se puedan ganar su tarjeta de 500 pesos. Lo dejo ahí. Para que vayan a la página y puedan ver las bases. Nos vemos la próxima semana en un programa de La Voz del Pueblo. Hasta luego. Hasta luego. No, no olviden por ahí también eh, sumarse al esfuerzo de los nuevos videos de La Voz de la Galaxia. Se viene la actualización del James Webb. Que ya tienen por ahí según una noticia bomba. Que va a cambiar toda la historia de lo que conocemos al momento en el espacio profundo. Cómo no. Y pues ya está. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós.